Esta gente es falsa, es un grupo de personas que han inventado este cuento de Badabun. No son ningún movimiento, no son los dueños de nada. Solamente quiero decirles lo mejor, amigos, y no se olviden comentar y taguen a Badabun hasta decir basta. En serio, son fake.